Ahora Real Betis gana más fundación en los conventos de refugiados saharauis. Entonces tenemos embajadores del Río Marín aquí mismo en la playa de Esfara y en todas las fundaciones de los conventos de refugiados saharauis.